Pronto, pronto, pronto. Escúchame, pero eso lo ha hecho no de la noche a la mañana, Ajá, ¿no? Sí. Eso no. se viene ejercitando, es pero bien. hay que saber hacerlo El, también. eso que cargas es, también, ¿no? Porque, por ejemplo, si no haces bien los ejercicios o haces un mal esfuerzo, puede traer complicaciones también. Como por ejemplo, una hernia abdominal. Ah, sí, sí. Atención con las complicaciones que se Pueden generar, porque acá, como siempre, no solo les presentamos el tema, sino también lo abordamos a fondo con los especialistas y estamos ya con el experto. Por Mucho. favor, doctor, bienvenido. Pase por aquí. Venga usted. Ahí está, está, está el doctor Alberto Gómez. Alberto Gómez. Bienvenido. Encantado de tenerlo. Póngase aquí al medio de nosotros. Ahí estamos listos. Porque vean ustedes, ¿no? A raíz de los cambios, muchas personas dicen, hoy oh, yo también quiero tener mis pectorales, quiero tener mi abdomen con los coquitos. Y comienzan a hacer ejercicio cargando. Peso y peso, y se genera esta hernia gracias. abdominal. DETÁLENOS eso sobre la hernia. Muy bien, muy, de todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Eh, efectivamente, las hernias abdominales son frecuentes eh, en jóvenes y en adultos mayores, y está asociado a dos factores: uh -huh. ¿no? el factor predisposición, o sea, hay una cierta predisposición en forma de hernias, y eso se generalmente por la formación de las fibras de colágeno en nuestro cuerpo. Uh -huh que ya genéricamente, genéricamente pueden venir predispuestas a fácilmente romperse. Uh -huh. Y segundo es el esfuerzo, ¿no? el esfuerzo que puede dar una persona, y no solamente con el tema de los ejercicios, sino también puede ser con algunas enfermedades que producen mucho esfuerzo, por decir un ejemplo, ¿no? los adultos mayores, por problemas de la próstata, pujan para orinar. Y esa presión aumenta, puede generar las hernias en las ingles. ¿no? Ah, ¿sí? ¿El estreñimiento también? Estreñimiento, gestaciones, uh -huh. o sea, embarazos a repetición también son factores de riesgo. Es por ello que nosotros vemos generalmente dos grandes grupos de pacientes. ¿no? Las personas jóvenes, ¿no? generalmente varones, asociados a deportes o ejercicios intensos, y adultos mayores a partir de 70 a 75 años que por eso esos esfuerzos generan ese tipo de hernias. Okay. ¿Y, y ¿cuál puede ser más peligroso o eso de qué depende? Bueno, eh, lo peligroso es, eh, generalmente se da la complicación que es la obstrucción o estrangulamiento de la hernia. ¿no? O sea, lo que forma la hernia, lo que sale a través de la hernia es el intestino. Wow. ¿no? Ese bulto que ven las hernias que pueden ser en las es lo más frecuente o en el ombligo que también es frecuente es el intestino entonces este intestino se puede atascar dentro de la hernia y puede comenzar a faltarle irrigación y comienza a necrosarse ¿no? eso se llama estrangulación y esa es la complicación más seria más grave y más peligrosa de la hernia obviamente en personas de mayor edad esta situación es doblemente más riesgosa, porque obviamente un persona anciana, este, los, las facultades, tanto cardíacas y respiratorias, lo traen como consecuencia Doctor, a una enfermedad mayor. Y, claro. ¿Y cuáles son los síntomas para que uno tenga que ir a chequearse y que son síntomas que pueden decir, oye, tienes una hernia? Bueno, es muy fácil identificar una hernia, porque se ve un bulto. Ah, sale ¿no? un bulto en el abdomen? Sale un bulto en el abdomen, puede oh. ser en el ombligo, uh -huh. que, es lo, que es frecuente, y también en las ingles. ¿no? Las pacientes dicen, de un momento a otro, un bulto como si fuera un limón uh -huh. y luego ese limón se convierte en una manzana, y luego una naranja ah, y, obviamente... va creciendo. Va creciendo sí. y va creciendo y va acumulando más intestino, ya. ¿no? porque eso es lo que se sale. Uh -huh. Y finalmente puede llegar a una complicación y que es bastante también frecuente. Uh -huh. Nosotros tenemos muchas pacientes que vienen con ese tipo de problemas, y que obviamente siempre nosotros recomendamos que apenas se identifica que tiene una hernia, hay que operarlo, ¿no? Porque es la única forma de tratarlo. Ah, es la, la única forma. Sí. No hay forma. Mm. Así sea, tenemos un bultito ch chiquito, igual, tiene que serlo. Claro, la recomendación actual es que pacientes con hernias deben ser tratadas, ¿no? Okay. Y el tratamiento es netamente quirúrgico. Hay personas que se fajan, que se ponen suspensores o artilugios para sostener las hernias, pero en realidad eh, el problema interno se mantiene. ¿no? Uh -huh. Externamente se puede comprimir, pero internamente puede seguir. Claro. Y eso puede traer como consecuencia que la hernia se puede estrangular de todas maneras. ¿no? Claro. Bien, doctor. Gracias por estar Muchas con nosotros. Importante entonces el síntoma principal son los bultos que salen en el ombligo y en la cinta. Las ingles que lo más Perfecto. frecuente, ¿no? Perfecto, doctor. Gracias. Gracias. Muy amable. Por aquí. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Sí, sí, gracias por estar acá. Gracias. Bien, Bien alto el doctor. Sí. <ríe> Eso le llamo porque Lucho es alto. Imagínense sí. el doctor súper alto. Pero ahora tenemos que darles la siguiente noticia que es buenísima. Hoy las a las 12 del día...